Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén pasando un lindo día. En este video tan especial que he preparado para todos ustedes, les voy a ayudar a realizar sus deseos. Aquello que más anhelan, lo que más quieren en la vida, pero que por alguna razón no lo pueden eh, cumplir. Esto puede ser riqueza, belleza, lo que ustedes quieran lograr. Eh, hay que comprender que cada cada persona, cada alma que hay en este mundo eh, tiene un deseo en la vida y es muy respetable. Se respeta, aquí no vamos a juzgar cuáles sean sus metas, cuáles sean sus deseos. Estamos aquí para ayudarlos a lograr eso que tanto ustedes desean. Eh, primero que nada quiero hacer una presentación, hacer una explicación de por qué usted que me ve en pantalla, eh, señora, señora, eh, joven o niña o, o niño o adolescente, no está pudiendo realizar su, su deseo. Esto tiene una explicación bastante sencilla, de hecho, y es porque el, eh, muy seguramente tú todo el tiempo estás enojado, Estás en un, eh, en un estado negativo En un estado eh, en el que, en el que pues, tienes una vibración muy, muy negativa muy, Una energía muy mala por tus pensamientos Porque, tiene, porque hay algo que te está generando ese, ese odio eh, eh, Ese sentimiento tan negativo no eh, Entonces básicamente esto es lo que bloquea eh, el potencial y es aquí cuando yo te quiero hacer una pregunta muy interesante que es, ¿qué pasaría si todos nosotros vibráramos eh, en armonía vibráramos en positivo pues seguramente todos nuestros deseos se harían eh, realidad y que por cierto esto es algo que los oscuros seres muy negativos como los reptilianos eh, quieren que, en, eh, que sigamos en este en esta, eh, estado negativo, en esta frecuencia, para que no, no podamos despertar. Eh, eh, bueno, lo que tengo que decir aquí es que el día de hoy vamos a aprender a cómo podemos cumplir nuestro deseo. Eh, es, esto es más fácil de lo que uno puede, puede parecer. Y esto consiste en transmutar ese, ese sentimiento negativo en algo positivo. O sea, para los que no entienden la palabra transmutar, transmutar significa transformar o trascender. Entonces esa va a ser la clave de nosotros. Porque cuando tú tienes un sentimiento negativo, cuando estás en un estado negativo y logras trascender ese, ese sentimiento negativo, eh, logras pues no, no, no, no logras que no te afecte, ¿en qué se convierte? Precisamente se convierte eh, en lo opuesto, y ¿qué es lo opuesto? Pues es, es, es amor, y el amor es poder, es, es energía, eh, y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces yo te voy a enseñar a cómo lograr esto que por cierto yo te recomiendo que eh, es muy importante implementar esta práctica la meditación en los próximos eh, días o meses para que tu el deseo se, puede, se pueda cumplir porque hay gente que medita pero no en realidad no sabe cómo meditar y por eso no se le cumple su deseo o, o porque están en un estado negativo y la meditación no funciona si estás en un estado eh, negativo. Entonces, ¿para qué es lo que tenemos que hacer para, para vencer este coraje, esta furia, esta ira? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, es, es tan simple como eh, pues dejar pasar ese sentimiento, no darle importancia, eh, y una técnica que yo recomiendo mucho es precisamente la de hacer como si, es que esto es algo muy interesante porque hay algo que todos los humanos sin lugar a dudas tenemos algo que nos frustra, algo, o sea, puede ser una persona, algo que nos da coraje, una persona, una cosa, eventos o situaciones, cosas que nos hacen sentir esta ira, este coraje y es lo que no nos hace avanzar, entonces entonces eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer como si nosotros ya lo hubiéramos perdido todo, es decir, como si ya eh, ese coraje, ya, ya, ya, como si ya se hubiera cumplido nuestra peor pesadilla, como si lo que no, no quisiéramos que, que pasáramos ya hubiera eh, pasado y, y como si todo estuviera perdido y es ahí donde tenemos que eh, simular, eh, una especie de, de resignación eh, en el cual eh, por medio pues de esta especie de, de resignación nosotros cada vez nos vamos a ir sintiendo cada vez más tranquilos y este sentimiento va a ir pasando y nos vamos a sentir pues, eh, muy tranquilos hasta que cada vez más nos eh, vayamos serenando a tal grado de que ya nos ese sentimiento negativo se va a, a, a transformar en, en algo positivo, se va a transformar en un sentimiento positivo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si tú odias mucho a una persona o no te quieres topar con ella o no la quieres ver, eh, si, si te logras topar con esta persona o con una situación en la que tú no quieres estar, eh, si esto pasa, es, solamente tienes que resistir cuando estés ahí en la presencia de esa persona y eh, eh, pues dejar que el sentimiento fluya, hacer como, como que bueno ya pasó todo lo peor que tú, querí, que tú no querías y entonces eh, ese sentimiento negativo se va a transformar en un sentimiento positivo hacia esa persona o hacia esa situación o hacia esa cosa. Y así tenemos que ir eh, haciendo esto mismo, eh, eh, esta práctica de resignación eh, en todas las cosas eh, que nos pasen en nuestra vida, eh, en todas las situaciones, eh, con todas las personas que nos topemos. Tenemos que hacer esto para eh, superar es, esta furia, este coraje y, y de aquí en adelante ir vibrando en un estado positivo, Ya cuando, te aseguro, te aseguro que ya cuando no tengamos ningún eh, sentimiento negativo eh, Es decir, que ya no haya ningún pues, pensamiento maligno eh, Pensamientos así, nos vamos a ir convirtiendo poco a poco en seres puros y es ahí cuando tú te conviertes en un ser puro, como cuando eras un recién nacido, es ahí cuando puedes hacer todos tus deseos realidad, porque precisamente ya no hay malicia en, en tu ser, y es ahí cuando tú vas a traer todo lo que quieras a tu vida, vas a poder lograr lo que tú quieras, no habrá imposibles eh, en ningún aspecto, en, ni en lo material, ni en lo físico, eh, a lo que tú quieras aplicarlo, esto lo vas a poder eh, lograr. Entonces es muy importante que, que pues hagas esto, eh, tienes que ir practicando, tienes que ir haciéndolo y además de eso te vas a ir sintiendo muy bien eh, conforme vayas haciendo esto ya, conforme te vayas haciendo una persona más positiva, después tienes que ir empezando a meditar, ya cuando empieces a meditar, eh, precisamente por eso ese es el proceso de quitarse todo lo negativo, todos los pensamientos y entrar en este estado de resignación para que deseches toda la maldad, ya cuando estés en este estado vas a empezar a meditar y cuando tú empieces a meditar, eh ya vas a, pues, a, ya no va a haber malicia en ti, entonces, al momento de que tú empieces a meditar, te vas a sentir muy tranquilo y vas a poder conectar, porque hay mucha gente que eh, se pone a meditar y no logra conectar, no no logra, eh, pues, eh, es decir, someterse a un estado de meditación profundo, no logra conectarse con el universo, para eso es la meditación, para conectarse con el poder del universo. ¿Y por qué no lo estabas logrando? Te lo voy a revelar. Porque seguramente cuando tú te ponías a meditar estabas con muchas preocupaciones o con mucho coraje o con mucha furia o con intranquilidad. Y este tipo de cosas no permiten que te, te conectes con el poder del universo y con tu propio poder interno, que es el más poderoso. Eso es lo que no te estaba permitiendo que lograras tus objetivos, ahora sí, ya cuando vayas empezando meditando ya vas a poder ir logrando tus objetivos y vas a conectar y vas a traer lo que tú quieres a tu vida, te voy a decir qué tipo de cosas vas a poder lograr. para empezar vas a, a, si tú anhelas mucho dinero vas a empezar a poder tener mucho dinero ...siempre y cuando estés en una posición positiva y meditando... ...segundo, eh, vas a tener control sobre tu materia física... ...es decir, vas a poder cambiar eh, cualquier aspecto de tu físico que no te guste... ...lo vas a poder con, eh, cambiar a tu manera, a tu gusto... ...y de esa manera se va a quedar permanentemente... ...o sea, si tú te quieres cambiar el color de tu cabello... ...lo vas a poder cambiar... Eh, si tú quieres alargar tu cuerpo, lo vas a poder alargar. Si tú quieres cambiar el color de tus ojos, lo vas a poder hacer. Cambiar el color de tu piel, eh, lo vas a poder hacer. Eh, y vas a poder atraer lo que quieras a tu vida. ¿sí? Entonces vas a, a, a poder eh, atraer dinero y cosas materiales a tu vida. Porque cada, cada vez conforme vayas avanzando. Eh, esto va a empezar de la siguiente manera, primero vas a poder atraer dinero eh, así que te lleguen por situaciones y ya después vas incluso a poderlo materializar con tus propias manos, ¿sí? Entonces eso es muy importante de dejar en claro. Bueno, ya eh, les recuerdo que eh, primero hay que comenzar con la meditación con la posición, una posición para obtener paz que sería esta, luego les voy a comentar cómo se llama, este es el de la sabiduría y este es el de la paz, entonces cerramos nuestros ojos y empezamos a meditar, a tranquilizarnos, si sí, podemos, vamos eh, eh, eh, inhalando y exhalando aire, inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Bueno, voy a interrumpir un poco la meditación, pero más o menos eso es lo que tienen que ir haciendo. Y ya, si, si se van quitando rápidamente el coraje de ustedes, esa furia... Eh, al momento de meditar se van a poder relajar muy rápidamente cuando mediten y van a poder eh, eh, pues eh, adquirir todo eso que te da la meditación, eh, poderes extrasensoriales, poderes mágicos, eh, todo esto van a poder tener porque van a conectar con su poder. Por eso hay mucha gente que no conecta, porque al momento de meditar no está relajada y no está tranquila. Está con coraje y frustrada. Y ese es la, el, el, el, verdadero, el verdadero secreto. Eh, bueno amigos de YouTube, eh, si les gustó este video eh, denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, eh, donen dinero si quieren, eh, pues, porque nos ser, eh, sería de gran ayuda aquí en el super gracias eh, si no están suscritos suscríbanse y bueno eso sería todo ya eh, voy a hacer una segunda parte de este video y si les gustó el video déjenme su comentario y díganme qué opinan acerca de este nuevo tipo de video este nuevo tipo de formato adiós y hasta la próxima